¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, bonito domingo, hoy domingo de sus experiencias paranormales. Como ya vemos quedado, ya vamos a empezar otra vez con todos los domingos que sean de sus experiencias paranormales. Y bueno, si este es el primer video que ves de esta serie, bueno, te cuento que son tres experiencias que ustedes, mis fantasmitas, me han enviado. Y eh, ustedes me cuentan su historia, ya sea, pues ya saben índole paranormal, extraña, rara, algún avistamiento extraño, si tienen alguna foto rara o algo por el estilo, todo me lo pueden enviar y ustedes me dan la pauta de qué tanto eh, puedo decir. Es decir, si quieren que sea anónima, nada más me, me le aclaran, quiero que sea anónimo. Eh, si me mandan alguna foto de que no quieren que se vea no sé, otra persona que salga ahí a, además de ustedes, ya saben, también me pueden decir que yo lo tape y así se va a hacer. Yo en esas cosas sí pongo como especial atención, así que no se preocupen, yo soy la que lee las historias, la que las cuenta, entonces yo eh, pues todo esto me doy cuenta, entonces pues sí lo hago. Pero bueno, eh, si me quieren mandar tu historia, en la cajita de descripción está el mail que es marijo no historiasparanormalesmarijo.com y ahí me puedes enviar todísimo. Así que bueno, el día de hoy traemos tres. Estas sí son muy diferentes entre sí. Um, entonces, bueno, pues están muy buenas. Una me dejó un sentimiento raro. Pero bueno, ya lo sabrán ustedes. Así que bueno, uh, antes de comenzar recuerden suscribirse. Aquí va a estar apareciendo en pantalla el botoncito. Bueno, pues sí, pero le tienen que picar al botoncito. Y al mismo tiempo la campanita de notificaciones. Para que cada que suba video, pues YouTube te notifique. Y eh, mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter ya se la saben, como todos los videos, pero bueno, para los que son nuevos, ahí está. Y pues ahora sí vamos a comenzar con la primera historia, porque este video mmm, creo que viene largo, sospecho, así que adelante ya. Ok, la primera historia es de Maybe y Maybe es de El Salvador. Ahora, me gustan este tipo de historias porque Maybe dice que ella es una persona muy dada a la ciencia, o sea, siempre le gusta tener una explicación lógica para todo lo que pasa, y que aún así le han pasado cosas que no se puede explicar y que es cuando dice, ok, sí la ciencia y todo, pero sí hay mucho que no conocemos y que probablemente pues no estén en nuestro mismo plano astral, ya saben. Bueno, el caso es que ella vivió en varias casas diferentes a lo largo de su vida. Solamente viven eh, Maybe, su mamá y su perrito. Nada más, sus papás se separaron, entonces ella se fue a vivir con su mamá y pues nada más han vivido así. Esto pasó cuando ella tenía 22 años y ahorita ya tiene 28, entonces ya tiene un, un rato. Y les digo, en cada casa que se han movido ha pasado algo diferente. Y les digo tanto que ella dice, ok, o sea, a mí me gusta la ciencia y explicar todo, pero algo, algo hay aquí. Ok, vámonos con la primera casa, en la primera casa donde vivieron les digo estaba su mamá, su perrito, ella pero un tiempo sí vivió un primo con ellas también, entonces su primo pues iba a trabajar casi todo el día y dice que pues se iba en la mañana y salía como a las 5 de la, de la tarde más o menos, en una ocasión ella se estaba arreglando también para irse y se crea como a las 11 de la mañana cuando vio pasar a su primo, como que se dirigía hacia su cuarto, no, iba pasando y que maybe le dijo así como ¿Qué? ¿Ya saliste? ¿Ahora no trabajaste? ¿O qué pasó? Pues no contestó nada Entonces en lo que ella estaba acabando lo que estaba haciendo Creo que estaba en el... En, arreglándose en el baño o algo así Como que volteó y su mamá se acerca y le dice ¿Qué? ¿Qué me estabas diciendo? Y le dijo, este... No, no te hablaba a ti Y le hablaba a mi primo eh, Pues que no trabajó, si ¿sí lo viste? Y su mamá um, ¿no? no, no, no he llegado Entonces mi dice se sale Y va al cuarto del primo para descubrir Pues que efectivamente no había nadie pero ella lo vio pasar, ella vio que era él, le habló, pero pues no le contestó. Pero bueno, aquí en esta primera casa hay un detallito, porque se sabe que la persona que vivió antes que ellos entraran hacía mucha brujería, de hecho encontraban alfileres encajados como en la pared, incluso cuando andaban pues ahí ya saben limpiando, arreglando cosas, lograron encontrar un muñequito. Eh, con una, una foto así como encajada en el muñeco, pero ya estaba como podrida la foto, o sea que ya tenía mucho tiempo ahí y pues no, no no lograron ver ni siquiera quién era el de la foto. En ese terreno donde vivían también, además de todo esto que les estoy diciendo que encontraban, se escuchaban unos gritos de noche que todos los vecinos escuchaban y entre ellos decían es que por aquí hay un náhuatl. y recuerdan lo que son los Nahuales, pues brujos que se convierten en animales, ¿no? Y de hecho, sí decían como que había un pato, pero con dientes de humano que andaba por ahí. Entonces, pues ellos estaban con que el Nahual que anda por aquí es un pato. Eh, pero les digo, siempre los Nahuales tienen algo que no son totalmente los animales a los que están convertidos. Y su mamá, varias veces, pues escuchó como un animal grande aleteaba y caía como que en la casa. Entonces... Pudo haber sido el Nahuel, quién sabe. Bueno, total, ¿se acuerdan de ese día que Maybe vio a su primo, pero que en realidad no era su primo? Pues ese día en la noche nunca llegó a la casa porque resulta que lo habían intentado robar y lo habían lastimado aquí en la mandíbula, le habían como encajado un cuchillo. Entonces, quién sabe si fue como una forma de avisar, a pesar de que no fue a la misma hora que lo vio. Pero, o sea, qué casualidad que pasa eso y luego lo de su primo, ¿no? Bueno, entonces eso pasa en la primera casa total, se mueven este, ya de casa y se van a otra totalmente diferente Dice que en la segunda casa realmente por cuestiones de seguridad no duraron mucho Pero se van a una tercera casa Que ahí eh, dice que siempre se tienen que cuidar como del tema de seguridad que alguien se vaya a meter a robar Pero en esta casa, eh, o sea, estaba el tiempo donde sí estaban como pues mucha delincuencia entonces eh, ellas tenían desde, pues sí, desde su casa veían la parte de atrás de unos mesones que también rentaban. Mesones es como. O sea, yo googleé y son como cuartos, como hotel. En algunas imágenes me enseñaba con un hotel y en otras como cuartos. Pero el caso es que los rentaban. Y ahí se podían ver como sombras. Entonces, maybe su mamá, pues tenían miedo de que realmente fuera algún delincuente. Hasta que en alguna ocasión. Estaba viendo así directamente Y había una figura, una sombra muy grande Pero no había nada que lo causara Entonces ahí fue cuando se dieron cuenta De que, ok, no es ningún delincuente Algo más está pasando ahí Entonces la mamá de baby fue a preguntar a los del mesón, oigan, eh, aquí ha pasado algo raro y les dijeron que, que también. Que se escuchaba como lavaban ropa a medianoche cuando pues no, no había nadie lavando ropa Ahora escuchaban susurros y que siempre los que se quedaban ahí tenían unas pesadillas muy fuertes. Es decir, que siempre había varias cosas, entonces pues no era mucha coincidencia que desde acá en su casa, maybe su mamá pues estuvieran viendo. Y recuerden que tenían un perrito, el perrito es súper tranquilo, ni, ni siquiera ladra, pero cuando se cambiaron a esa casa... Veía directamente al, al mesón este y ladraba y ladraba y ladraba eh, así como mal, o sea, gruñendo pues de, de alterado Y de esta casa también se terminaron yendo porque se volvió insufrible estar ahí Entonces llega la cuarta casa, que es donde actualmente todavía viven Dice que en cuanto llegan, sí les siguieron pasando cosas, pero en otro contexto Ya que realmente es que no sientan que sea un ente malo quien está ahí Primero que nada... El perrito se queda viendo siempre hacia el mismo punto, así como una pared, una esquina, pero no ladra. Todo lo contrario, mueve la colita y así como que no se pone agresivo. Entonces yo siempre les he dicho que para mí que los animales actúen así o agresivos tiene mucho que ver con la energía que están sintiendo. ¿no? Entonces bueno, si el perrito movía la cola y así como que hasta se veía gustoso de ver lo que estaba ahí, entonces ellas asumieron pues que no era nada malo pero siempre les movían las cosas de que, dice un día de que al día siguiente tenía su graduación, entonces que preparó sus cosas un día antes, sacó su secadora, la puso aquí al lado de sus libros, de su impresora y todo, se fue a dormir y el día siguiente no estaba y no estaba y no la encontró por ningún lado, tanto que tuvo que pedir otra, entonces bueno, se arregla y cuando llega a su casa, ya después de su evento y todo, ahí estaba donde la había dejado. Cuando no había ido nadie a la casa. Pero de ese estilo de cosas, muchas. No nada más esa. Entonces, a pesar de que les pasan muchas cosas, nada es como, como agresivo. Todo es como inofensivo. O sea, yo también les he dicho que también hay como entidades que simplemente son ruidosas o traviesas. Pero no son malas, malas. Pero ahora, a pesar de que ellas estaban muy bien en esa casa. Les digo, eh, así como que les gustaba el perrito tranquilo. Pasó algo y es que ahí mismo en ese terreno hay otra casa que rentaban. Pero, o sea, obviamente separadas, pero bueno, están dentro del mismo pedazo. Y era una pareja, entonces el señor estaba sumamente enfermo, muy, muy enfermo. Y aquí fue donde se empezaron a poner raras las cosas ya que por ejemplo la mamá de Maybe veía sombras caminar hacia la casa de los vecinos cuando ellas tenían ya saben de qué ropa tendida, cosas así no querían salir porque les daba una sensación muy rara además de que Maybe y su mamá eh, les fascinan las plantas entonces tenían todo lleno de plantas muy bonitas y todas empezaron a morir así, tu, tu, tu, todas a pesar de que era el mismo cuidado y todo escuchaban sonidos muy raros, casi como un gato peleándose pero mucho, mucho más intenso, tanto que ni siquiera salían a ver qué era lo que estaba pasando. O sea, no era como ni una persona, simplemente era algo gritando o haciendo un ruido que parecía un grito. Y ellas nada más cerraron las ventanas y de verdad ni siquiera se querían asomar porque no, no era nada que nunca hubieran escuchado. Y obviamente al día siguiente no era como de que, ay, bueno, miren, pues sí, un animal estaba matando a algo, lo que sea, no. Total, en el trabajo de Maybe, su jefe cada año... Mandaba como bendecir todo para empezar bien como el año, ¿no? Entonces, Maybe, a pesar de no ser una persona religiosa, se acerca al padre y le comenta pues lo que estaba pasando en su casa. Y el padre le regala como un fresquito de agua bendita y le dice, pon en cada esquina y haz como una crucecita, ¿no? En cada esquina de tu casa y a ver si con eso pues sí funciona un poco. Y así lo hizo, les digo, a pesar de que no son religiosos ni nada, lo hicieron y... Pasó después de que una semana después de eso el vecino enfermo muere y a raíz de eso todo se calma. Las plantas vuelven a crecer otra vez, eh, los ruidos se van, ya las sombras que veían ni sus luces, entonces ¿qué habrá pasado ahí? Dicen que tienen la teoría de que más bien era como la muerte buscando al señor porque pues bueno ya estaba muy enfermo y pues bueno ya que se lo lleva pues ya todos... Normalizó, no sé ustedes qué teoría tengan para este caso Ok, la segunda historia es la historia que me dejó un sentimiento muy extraño dentro de mí eh, Es anónima, la historia es una chica y ella comenta que, que ella sabe cómo va a morir Entonces, eh, o sea, todo tiene un contexto Dice que ella sueña mucho, ¿verdad? Y que ella puede soñar con el futuro, su futuro y el pasado de otras personas que la verdad no se acuerda desde cuándo es que comenzó a tener este tipo de sueños premonitorios eh, O simplemente ser sueños, o sueños así de que en el futuro pero, pero ella tiene mucho tiempo haciendo esto Y que, o sea, cuando les digo mucho tiempo es desde niña Porque ella soñaba y le contaba a su abuelita Oye abuelita, pues es que soñé esto y lo otro Y que su abuelita se reía y le decía Pues es que sueños como cosas bien raras, o sea, como sin coherencia, ¿verdad? Y a ver, cuéntame otro sueño, no, pues qué es que soñé esto y lo otro Entonces como que, pues no, se ha sentido Hasta que una vez Ella le contó un sueño a su abuelita Que su abuelita se quedó así de Ah, oh, caray, o sea, ¿tú cómo sabes eso? Ya que ella soñó Que estaba como en un establo En una granja, así haciendo la comida Y que de repente Escuchó unos gritos Entonces sale, y lo que ves Una vaca corriendo, pues ahí en el campo Donde tienen los animales, no sé una vaca así corriendo y que traía a alguien colgado la vaca. Entonces, ella se acerca corriendo y con lo que trae algo filoso, lo que hace es... O sea, imagínense, correr atrás de la vaca, que la vaca iba, iba asustada y por eso que estaba asustada estaba arrastrando algo. Entonces, ella trata de cortar la cuerda, la corta y lo que se ve es un niño. O sea, lo que traía la vaca colgando era un niño que estaba atorado con alguna cuerda en la vaca. Entonces, la vaca iba a correr y correr y pues obviamente lo iba lastimando al niño. Ella le cuenta esto a su abuela cuando era niña y ese sueño, o sea, no fue un sueño, fue algo que le pasó a su abuela con un tío de ella. Es decir, la abuela sí estaba preparando la comida hace muchos años atrás cuando todavía sus tíos y su mamá eran niños, sí estaba preparando la comida, sí escuchó los gritos, salió y eso le pasó a su tío. Estaba jugando con una vaca, en eso se atora, la vaca se asusta, sale corriendo, el niño no se puede desamarrar de cómo está atorado, grita, porque obviamente ya iba sangrado y todo, entonces grita de que le está doliendo, su mamá, o sea, su abuelita, escucha, sale corriendo y hace justo eso, pero ella no lo sabía, o sea, de hecho, les aseguro que la abuelita a lo mejor ni siquiera se acordaba hasta que la niña le dijo. Entonces fue de que, ¿tú cómo sabes eso? Y de ahí ya le dijeron a ver de que, este, oye, hay que llevar como un registro de tus sueños para ver qué es lo que sueñas. Y entonces, así como esta historia, supo de varias personas. O sea, a lo mejor unos que ni siquiera conocía, otros que ni siquiera sabía como cosas de su pasado y ella soñaba cosas que sí les habían pasado. Y fue ahí cuando empezó a escribir los sueños que ella consideraba que eran importantes o que sí tenían relevancia o que sí habían pasado. Porque dice que pues tiene tres tipos de sueños. Los que son el pasado, los que son el futuro y los que son simplemente sueños normales. Que ya lo sabe diferenciar perfectamente. Ya que dice que tienen ciertas características todos. O sea, ya sabe diferenciarlos perfecto. Pero que a pesar de que ya lo sabe diferenciar, a veces no cumplen con todos los requisitos. Entonces como que todavía no le haya bien a algunos sueños. Pero los que cumplen con todo, ya sabe ella, Ah, ya pasó, va a pasar. Es un sueño normal. Por ejemplo dice... La característica principal de mis sueños premonitorios es que miro gatos por todos lados y que me siguen con sus miradas. Mientras más gatos haya, más preciso es el sueño. Otra característica es que el cielo tiene que estar muy estrellado, no importa si es de día o no. Y yo me veo en tercera persona, como si me viera desde el cielo o como otra persona, muy pocas veces lo sueño como si fuera yo misma. ¿ok? Entonces todo esto de que se vea en tercera persona, que hay muchos gatos, mientras más gatos más preciso va a ser, eh, que el cielo está muy estrellado, es un sueño premonitorio. Apenas va a pasar, o sea, es el futuro. Pero en cambio, cuando estás soñando con el pasado, dice que sueña en primera persona, es decir, tú, lo que tú ves así, con tus ojos es primera persona. Y dice, es decir, que yo soy eh, esa persona a quien estoy viendo en el pasado. O sea, como el sueño que les conté de la abuelita. Y también otra característica de los sueños del pasado es que ve a un hombre totalmente así como negro. Porque dice que es una silueta a contraluz. Es decir, que no le alcanza a ver las facciones ni nada. Tiene abrigo largo, un bastón, guantes y un sombrero. Dice que jamás interactúa con esta sombra. Simplemente lo toma como... Fondo del sueño O sea, ahí está Siempre está en sueños del pasado Otra característica de todos sus sueños Siempre está descalza. Entonces, el título de su correo Era así tal cual Yo ya sé cómo voy a morir Y dice que ella ya lo sabe Ella ya lo aceptó Ella está tranquila Porque ella sabe que así va a pasar Dice que pues, lo está esperando Porque es como Ay, dulce Les voy a decir por qué Ella sueña Que va a morir Siendo atropellada Pero porque está salvando a su hermana embarazada. Dice, en mi sueño despierto apurada porque tenía que ir a una reunión importante. Recuerdo que pasaba por la sala y había alrededor de cinco u ocho gatos. Yo salgo corriendo y al salir es de noche con muchas estrellas, es decir, todo es muy preciso y hay muchos ojos amarillos que me sellan, es decir, ojos de gatos. Entre más caminaba aparecían más gatos y ojos amarillos, tanto que me asustaba mucho, o sea, que está siendo súper súper preciso, pero me distraen porque mi cuñado me marca diciendo que mi hermana está en labor de parto y que fuera por ella. Fui a su casa, la llevaba en un carro y por alguna razón eh, que desconozco nos bajamos del coche. Empieza a llover y mi hermana estaba cruzando la calle mientras estaba estacionando eh, pues ella su coche. Entonces dice que es algo muy rápido eh, porque su hermana se detiene, ella... La chica del sueño ve que viene un camión muy rápido Y lo único que hace es como que Pues mover el cuerpo de su hermana Del camino, pero ella es la que es atropellada Dice que su hermana es atendida Y que yo soy levantada por personas El bebé es muy saludable y travieso No sé si es niño o niña todavía eh, Dice que actualmente Pues su hermana y su cuñado Están buscando embarazarse Y que lo están esperando con mucha ilusión Entonces por eso es que ella dice O sea lo estoy esperando porque pues también sé que ellos van a ser muy felices con el bebé, que el bebé va a ser muy feliz, pero que yo no lo voy a ver crecer. Entonces sí me quedo así como... ¿sabes? Ok, y la última historia de hoy es de Belén. Y Belén nos cuenta por qué es que les están haciendo brujería. Antes de empezar con su historia, o sea, toda la experiencia de brujería, hay que tener algún contexto, como siempre. Entonces nos da unos datos. Aquí dice... Número uno, mi hermana siempre le gustó mucho salir de fiesta. Nunca nadie le dice nada porque ella es muy responsable y jamás le pasa nada. O sea, se cuida mucho, se sabe cuidar, este, cumple con todo. Entonces, pues, si le gusta salir mucho, pues que salga. Perfecto. Número dos, eh, mi papá es un hombre muy trabajador. Por lo tanto, siempre trae, pues, buen sueldo y nos podía dar eh, todo lo que necesitáramos sin problemas y que está muy enamorado de su mamá. Ese es otro. Después, mi hermano es un niño... Totalmente normal, niño normal Mi mamá, al igual que yo, siempre estuvimos más conectadas a lo espiritual Aunque ella es católica y yo atea Ahora, aquí hay otra cosa Dice que ella, Belén, siempre le gustó investigar sobre estos temas Que estamos hablando el día de hoy Y que ella eh, considera que tiene un don Pero no fue nada más porque sí Sino que ella ve y escucha a gente que ya no está en este plano O sea pues como entes, espíritus muertos, como ustedes le quieran llamar. Dice que a veces cierra los ojos y le viene algo a la mente y que pasa. A los días, un día, dos días, pero siempre ocurre. Y les digo, esto no empezó nada más porque sí, no. Sino porque ella, años atrás, había tenido un coma farmacológico y que desde que pasó esto, eh, desde que ella atravesó este coma, es que le ocurren estas cosas de que puede ver... Pues sí, cosas que todavía no pasan y que escucha y ve a otros seres. Ahora, empezaron a ocurrir ciertas cositas que ellos sabían que no estaba siendo normal. Porque ya les dije como la dinámica familiar. Entonces todo empezó como a ir mal. Ahorita ya se están tratando, bueno ya los están curando de esa brujería. Han ido como con tres personas diferentes porque sí, sí los atacaron muy feo. Primero que nada, eh, les dijeron que toda esta brujería va... Para destruir la relación que tienen sus papás. Lo primero que notaron fue que Belén ve un hombre. Como una silueta de un hombre. Que camina por todas las habitaciones. Cuando pues no hay nadie más. ¿Verdad? No le alcanza a ver cara ni nada. Simplemente la silueta. Y que se pasea por todas las habitaciones de su casa. A su papá le empezó a ir... Muy mal en todos los trabajos que él hacía y que se la vive peleando con su mamá, cosa que antes no ocurría. O sea, era una familia súper armoniosa y esto no ocurría. Y entonces cuando parece que todo va a mejorar, cuando parece como que ya por fin salieron de ese bache todo da un giro y cada vez es peor y peor y peor. Su hermana, como les dije, era una persona que le gustaba mucho salir. Un día la quisieron asaltar y desde ahí ella ya no Quiere salir a ningún lado. Y a su hermano pequeño algo, algo le pasó. Porque dice que era un niño normal. Y que dice que ahora simplemente es inexplicable en todos los sentidos. Como para no entrar en detalles simplemente algo ocurrió. O sea como que a todos les afectó en diferente forma pero les afectó. Entonces la señora que les está ayudando les pidió que limpiaran el piso con unos ingredientes específicos. Entonces ellos así lo hicieron. Entonces se dan cuenta que ellos estaban limpiando y empezaron a salir cabellos Así como que de mujer, ¿saben? Bueno, junto con otro tipo de bellos que son de mujer. Y les dijeron que esto, o sea, este bello y así, es para potencializar todas las energías que les habían enviado. Y es que así o sea, todos están mal. Y es que sí, todos se sienten diferentes. Por ejemplo, Belén dice que ella... Se logra dormir, o sea, intenta dormir toda la noche y no lo logra hasta en la mañana, se despierta en la tarde. Entonces, es como que todos están siendo afectados muy mal. Entonces, el cabello que encontraron es este que les voy a poner aquí en la imagen, pero solamente salieron ya que empezaron a hacer esta limpia con los ingredientes específicos que le dijeron. Y bueno, cabe aclarar que no, no es de nadie de ellos porque ninguno de su familia tiene el cabello de ese color ni nadie como que se conozca y que vaya ahí a su casa. Así que, bueno, pues me gustaría que me dejaran los comentarios de ustedes qué opinan. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que los quiero mucho enviarme su historia. Eh, si tienen fotos y eso, mucho mejor. Si no, pues simplemente con que haya contexto suficiente. Ya con eso yo lo entiendo perfecto y la puedo explicar aquí. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Y los quiero muchísimo.